28 años y esta muerte no se esclarece. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, ante todo, saludo a todos los panelistas y quería hacer una aclaración de lo que dijo Diego, sí. que ninguno de los tres atentados ocurridos en Argentina, incluido el de Carlitos, se pudo esclarecer. Mm todavía pasaron más de 30 años y no se estableció ningún atentado en eh, Argentina, ese, ese punto, Adalberto, que está usted mencionando también, digamos, nos, nos deja para atrás, ¿no? Porque son causas eh, con tanto interés, ¿no? Todos queremos esclarecer esas situaciones y, y bueno, y no, y no ha pasado con ninguna de, que de las tres de cuestiones. ¿Qué, ¿Qué está detrás de todo esto, sí. tal cual? Y los, y los musulmanes por sobre, después de las de los familiares de víctimas, los musulmanes somos los primeros que queremos saber qué es lo que pasó, porque hemos caído una, en una red eh, de acusaciones terribles, eh, y bueno, entonces eso no, nos dañó y nos perjudicó como comunidad, por un lado. Absolutamente. Segundo. Sí. Eh, creo que yo quería agradecer un poquitito este tema y aclarar con mis palabras, para que quede claro ante la sociedad, eh, cuál es la posición de un musulmán en este momento eh, con lo que ha pasado acá en Argentina y, y nosotros siempre hemos repudiado y condenado todo tipo de violencia, provenga de donde provenga en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, eh, asimismo quería a que sí, realmente eh, se cumplió 28 años de este lamentable suceso. Eh, yo diría un atentado como lo ya lo está hablando mucha gente, inclusive el padre lo ha reconocido públicamente, eh, también en la serie que él le han firmado una serie en, en Amazonas creo ahora que está por salir y él lo hace público ahí, sí. eh, en, en la Rioja y Mira. también lo hizo público en en, en reuniones privadas, en almuerzos con con gente eclesiástica y amigos también. Dijo que el hijo recibió un tiro en la frente y bueno, claro. el arma se... Él repetía eso, Adalberto eh, Diego Esteves. Él repetía, Dios, el expresidente Carlos Menem repetía que su hijo había recibido un tiro en la frente en reuniones sociales, digamos, hmm. más allá de que en 2014 lo hizo público lo Sí, eh, Reuniones en su casa, con gente y aparte en la serie, lo, lo aclara también, Diego. Uh -huh. ¿Y en qué situación está la causa? Porque... La información que teníamos es que esa causa se había archivado en el año 98 y que a partir de ahí no había procedido la investigación, pero según la información que tenés vos, Zulema Yoma o quiere impulsarla o, la, o ha impulsado esta causa en, en los últimos meses. Bueno, la causa nunca se cerró. La causa eh, que quede estancada es un tema, es una cosa, pero uh -huh. quizás cerrado es otra. Nosotros confiamos plenamente en la justicia de que se pueda determinar y dictaminar de de que eso fue un atentado, prácticamente eh, lo dicen los hechos, eh, las balas en el fusilaje, eh, los 14 testigos que han fallecido, eh, en forma trágica, hay un montón de interrogantes que rodea a la familia. ¿Vos viste el cuerpo de Alberto? Ay, es clave sí. esa pregunta, porque sos el titular sí. del cementerio eh, sí, islámico, islámico, no árabe. Sí. ¿Viste el cuerpo de, Diego, de, perdón, de Carlos Junior? Lo vi, lo vi en la sumación cuando fuimos, estaba con Zulema en Zulemita, fue algo muy pero... triste, muy lamentable, rememorar esos ese momentos de vuelta, eh, cuando no ha podido cicatizar ese dolor todavía en la familia, pero Zulema, por supuesto, pelea también por todo esto, porque ella está convencida desde el primer día que la política le llevó al hijo. Alberto sí. perdón, Diana, en algún momento yo escuché, no sé, corregime por favor, sí, si no es así, que Zulema en varias oportunidades dijo que ese no es el cuerpo de Carlitos y que inclusive se hablaba de que el cuerpo no estaba completo. Sí. ¿Qué hay de cierto bueno, con respecto a esto? Bueno, de eso es lo siguiente. Eh, en la última sumación eh, Zulema reconoce que es el cuerpo, pero el cráneo no está en el cuerpo. Mm. El cráneo no está enterrado. Está enterrado el cuerpo... ...pero no el cráneo y parte un brazo no es de él tampoco. ¿Y dónde está el cráneo? Bueno, eso eh, seguramente quedó en la morgue o quedó en, en estudio, ...por eso la causa no se cerró todavía. Adalberto... Nosotros estamos esperando que se cierre para que pueda esclarecer. Adalberto, soy Diana de Glau y en principio quiero pedirle disculpas... ...si cometo algún tipo de falta de información que no tenga... ...pero quiero consultarle porque ese punto es fundamental... Estamos hablando de un cuerpo que hay gente que dice, o algunos presumen, que no tiene cráneo. Tengo entendido que para, en la religión musulmana, a la hora de enterrar un cuerpo, tienen ciertos procedimientos de, de, pido mil disculpas de antemano si no lo digo correctamente, pero de lavar el cuerpo, de hacerles determinados rituales, de ponerlos en unas mantas blancas y demás. ¿Eso no se cumplió con el cuerpo de Carlitos? El cuerpo de Carlito estaba destrozado, estaba destrozado y se peló cajón cerrado. Mm. Claro. Pero la inhumación se hizo con respeto a los ritos islámicos, por supuesto, con el rezo, con todo lo que concierne a lo que es el rito nuestro. O sea, Pero usted entonces habla que no, no tenían un es, cuerpo. En sí, no hubo un ritual al que cumplir porque el cuerpo estaba destrozado, dice usted. Estaba destrozado, sí. Vuelvo a repetir, eh. estaba baleado, estaba destrozado el cuerpo. Entonces eh, no se puede en un cuerpo destrozado que es como corresponde. Sí. Entonces, bueno, hubo que, que velarlo y bueno. Eh, fueron momentos muy tristes, pero sí... En la, ¿Y el, quiénes en estaban el... presentes ante esa, ese ritual que no se pudo completar? Bueno, había mucha gente, mucha gente, estaba el presidente de la nación, el padre, eh, con su gabinete, estaba el jefe estaba el cura, eh, había gente de, de otras religiones acompañando ese momento, que fue un momento muy difícil. Eh, y bueno, esto, realmente eh, fueron... Fueron momentos cruciales para, para la familia y, y, y hasta el punto que Zulema, pobre, ya no... Eh, ni, ni fue ese día en enumeración no fue porque esa estaba destrozada. Alberto le hago la siguiente pregunta. Porque los indicadores, en un sentido o en el otro, pueden llegar a establecer alguna duda, si fue un atentado o no. Lo que a mí no me representa ninguna duda fue la carta de Mario Aguilar Ricci agente de inteligencia, con aviso de retorno 8804, con fecha 16 de febrero de 1995, que dice que advierte que los hijos de los, del presidente debían ser cuidados muy especialmente hasta después de las elecciones, porque algo grave les iba a suceder. E, e incluso advirtió que el propio Carlitos Menem podía llegar a tener un episodio y habló de asesinato mientras volaba su helicóptero ah, o sea. el helicóptero de Emir Yoma sabemos que era del tío del presidente y ese día ocurrió una serie de movimientos con la custodia personal, algo que le llamó poderosamente la atención a su lema eh, sabes no. algo de esta carta en particular? Yo, de la carta no sé tanto pero no importa, más allá de la carta es verdad que los hijos del presidente estaban amenazados el padre lo sabía y quería, tenía mucho, quizás más miedo en ese momento, que Zulema hacía blanco porque lo acompañaba a él en las giras. O sea, pero bueno, resulta que realmente la, la amenaza se, se cumplió porque eh, el hijo perdió la vida. O sea, sí, es verdad, es verdad, de que estaba amenazado. Sí, y estaba, el padre estaba muy preocupado. Y te digo más, yo al padre lo visitaba toda la semana en la casa de la de la calle de Echeverría. Y te puedo asegurar, cada vez que tocábamos el tema, de Carlitos se quebraba, sí. pero se quebraba más. Adalberto, Porque vamos a es ese punto. Eso, pero, ese, o sea, ese llevó un peso terrible, un dolor terrible. Claro. Nunca pudo reparar él, ¿me entiendes? Como sí, claro, padre. claro que sí. Adalberto, un, un dato justamente, iba a hacer una pregunta, pero la cambio por este pie que acaba de dar. Hasta hace no muchos años, Carlos Menem en una comunicación con Radio La Red, había dicho que él tenía algo más para declarar y que lo iba a hacer esa semana, algo que alegró a Zulema Yoma que se había revinculado con el expresidente, pero finalmente no declaró. Digo, ¿se llevó un secreto a la tumba? ¿Tenía conocimiento de quién podría haber matado a su hijo? Yo creo que se llevó un dolor terrible. Yo te puedo asegurar, te puedo asegurar que se llevó un dolor terrible, un peso, una carga terrible, porque él mismo, él mismo supo, lo dijo, lo manifestó, que fue un atentado, sí. por supuesto, que al no agradecerse, lamentablemente, bueno, pasaron los años, pero eso se lo llevó, yo te puedo asegurar, porque yo he hablado con él, lo veía quedado, lo, lo iba a visitar a la casa, y lamentablemente son momentos muy duros que pasaba él cada vez que nombramos. Pero, perdón, ¿podría haber aportado más información? ¿Pasado tanto tiempo, eligió el silencio más que la calma para su esposa, o le habrá dicho algo a su lema que todavía no sabemos? No, no, no, eso lo que dijo, lo hizo público, lo que pasa es que sí. también eh, el doctor Mene muy, muy respetuoso a la justicia, también está esperando que, que la justicia y también es lo que corresponde, porque su nombre, siempre fue un hombre democrático, ah. y nadie lo puede, nadie puede negar eso, entonces... Absolutamente. Eh, sí, ¿Al Alberto, puesto, Sí, eh, lo saluda Matías Vázquez, y quiero hacer esta relación, el viernes 17 de marzo se cumplen 31 años del atentado en la Embajada de Israel, esto fue el 15 de marzo del año 95. ¿Quién fue el entregador? Si uno hace una relación, porque siempre se habló de que la misma gente que había estado detrás de la organización de la Embajada de Israel y ese atentado, tenía que ver con este atentado. Y usted cuando comenzó la charla, habló de cierta conexión. Si le pregunto como un amigo, ¿usted en su cabeza sabe quién pudo haber sido el entregador? No, discúlpeme, yo no hablé de ninguna conexión en ningún momento. Yo dije que los tres atentados no fueron agradecidos, es mm. distinto. Claro. Yo nunca asocié nada a nadie. ¿Pero puede haber una conexión? No, yo no lo sé, Todo eso la verdad que desconozco. No, no, claramente, Adalberto lo que dice es que son tres atentados tremendos... Que, no que tiene... están sin esclarecer. Claro. Es, eso es lo que bueno, dice Alberto, pero está, una no, no encuentra una con... él no encuentra una conexión. Claro, en, en la conexión aparece una palabra que es Hezbollah, ¿no? un grupo mm. terrorista eh, de Medio Oriente. Pero también hay otra, me gustaría... Ojo, pregun... ojo vamos a aclarar, bien sí. la información. Ojo sí. que Hezbollah en, organ... en la ONU, por ejemplo, no está visto como un grupo terrorista, está visto bien. como un partido político de un país. Eso también que hay que tenerlo en cuenta para que... Digo, algunos sí lo toman como, una, como un grupo terrorista y otros no. ¿Qué dice Alberto? Sí. Diana, sí, escucha. Eh, lo que dijo Diana es verdad. Es un partido político del Líbano. Pero aparte de esto, yo quiero dejar en claro ahora que los musulmanes son víctimas de terrorismo. Y lo voy a manifestar de la siguiente forma. Hay grupos minúsculos que quieren representar el Islam cuando no lo representan, hay grupos que se hacen llamar Estado Islámico. Cuando el Islam prohíbe matar a un ser humano sin ningún motivo, es como salvar una vida, salvar a la vida de la humanidad. O sea, que hay grupos minúsculos que quieran, eh, quizás, inculpar a los musulmanes de, de hechos que nunca tuvieron nada que ver. Y les puedo asegurar que los musulmanes en mezquitas, en el, en el Medio Oriente, en los países del Golfo, están sufriendo las consecuencias porque hay cientos y cientos de muertos y sí. lo estamos viendo los medios algo que sale en los medios y otra que no sale y es muy interesante lo que dice Alberto como como como eh, eh. Él forma parte de la comunidad islámica en Argentina y se encuentra, se siente afectado por esta falta de esclarecimiento. Eso es lo que está diciendo. Es muy valioso que lo diga, Alberto, en este espacio de televisión. Sí, eh, Diego. Cari ¿Otra? Sí, Karina querida, eh, Es verdad, de verdad. Yo, eh, imagínate, soy un hombre grande. Yo hace 50 años, vengo trabajando al lado de la comunidad, me formé al lado de la comunidad y conozco todo esto y conozco lo que piensa musulmán, claro que que el musulmán, el sagrado sea. Corán. Leo la Biblia, hablo con rabinos, hablo con juras, soy un hombre juménico y sé lo que piensa cada religión. Cada religión piensa por el bien y por la paz. Mm. Eso es lo que es el verdadero creyente. No estos grupos que quieren representar a ciertos sectores, en la cual, en la cual, lamentablemente los musulmanes eh, somos víctimas de todo esto. Y les puedo asegurar que es verdad. Está, ver. eh, eh, eh, eh, todo está estos grupos que yo nombré hace un rato estado islámico sí. eh, o Al Qaeda no tiene nada que ver no totalmente nada no. que para ver para con lo que es el Islam nada. la última le hacemos la última para pregunta Alberto la tercera teoría una es el accidente la otra algún grupo terrorista sí. y la tercera la, te, la teoría narco en algún momento apoyada hmm. por la familia de Silvio Oltra también una ex de Pablo Escobar hmm. Virginia Vallejo que declaró que efectivamente esto había sido un, de, un ajuste de cuentas producto de un negocio narco. Y ah. Juan Gabriel Lavaqué, autor del libro Carlitos, el hijo de Zulema, sí. apoya como principal tesis lo mismo, el ajuste, el ajuste de, cuentas. de cuentas narco. Adalberto, vos escuchaste respecto a esta versión y qué opinás al respecto. No, yo esa versión no la escuché, pero lo que, lo que pienso que fue un atentado. Eh, Aljudicarle el motivo que sea, eh, pero eso es un atentado, eso, yo me quedo en ese tema, mm. para mí fue un atentado, pienso igual que la familia Menem, que la familia Soma, pienso tal cual, yo estoy muy circunstanciado con su lema desde el primer día, porque yo acompañé 20 años al presidente al lado de la tumba del hijo, y a mí me, me tocó hablar con todos en los momentos más difíciles, y sé lo que su lema ha sufrido, y lo que sigue sufriendo. Oh. Hoy hablé con ella, hoy, y estaba quebrada, estaba quebrada. Imagínense, una madre que todavía, todavía eh, no se pudo, eh, quizás un poco, esclarecer también lo, lo de lo del hijo, que para ella es importante. No importa quién haya sido ocupado para ella. Ad Alberto Que fue un atentado. Y bueno, el que fue... Somos Dios, sabrás quién fue responsable y bueno... Ahí está. Ella, lo que quiere es eso. Adalberto, mira, justamente, viste cuando Zulema visitaba los estudios de televisión, generalmente acompañada por Zulemita también, por ahí después se quedaba hablando y Zulema hacía sí hincapié en el hecho de que le pegaron cinco tiros al helicóptero. Y ahí se produjo una especie de cisma porque hay una pericia que dice no, son esquirlas, como sacándose encima el hecho... Pero hay fotos donde se ven claramente claro. cinco balazos. Como si fuera habitual que hubiera un helicóptero con tiros. ¿no? Claro, Pero partes yo, del avión que desaparecieron, partes del helicóptero que partes desaparecieron. Delil... Y... Porque Zulema pide que se vuelva a periciar eso. Esa perita la hace este, la UTN con, con, con el CONICET. Y más luego... Gendarmería dice, bueno, qué sé yo, podemos hacer otra pericia. Y ahí es donde dice, eh, aparece lo que dice Luis. Desaparecen partes del helicóptero. Tulema está convencida sí. que al hijo lo bajaron a balazo. Perdón, te sumo nada más este dato. Luco es el primero que en el 97, Cari dice que son impactos de bala. A los pocos días es asesinado en un robo donde no le robaron nada. Sí. Y a los dos días de este asesinato, quien lo asesinó apareció muerto. Sí, toda una locura, realmente toda una, una locura que ojalá en algún momento se esclarezca. Adalberto Azad, eh, te agradecemos mucho este espacio de comunicación, eh. ¿Querés agregar algo más? Sí, un segundito. Sí, sí eh, lo que quería decir que una, en un viaje que hizo Zulema con Zulemita, sí. fue a arteza, en Texas es donde se pabicó el helicóptero. Mira. Y ahí ellos, allí ellos trataron de que el helicóptero fue baleado ¿Qué? pero lo más lo más duro fue cuando volvieron al hotel y su cuando va a acostarse encuentra una bala en la cama de ella wow. y estaba custodiado por supuesto el, el, el padre del presidente estaba un custodiado por gendarmería y esa bala se quedó el cónsul argentino en Estados Unidos se quedó con esa bala o sea esto también no dejes hacer un mensaje. Prestemos atención a todo esto.